Pues Hoy presentamos aquí el proyecto Agroclima, que es un, eh, un sistema de información que ofrece servicios y que ofrece eh, distintas opciones, tanto a agricultores como a ciudadanos, basados en la utilización y la reutilización de datos abiertos a través de una serie de estaciones meteorológicas ubicadas en suelo agrario, la red SIAM, de Información Meteorológica de la Región de Murcia, que consigue eh, poder eh, integrar las distintas funcionalidades y las distintas soluciones que necesitan los agricultores, en este caso. La información eh, proviene del portal de datos abiertos de la Región de Murcia, que está recogido directamente de 51 estaciones meteorológicas que son validadas diariamente por personal del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario de la Región de Murcia. La experiencia en Aporta ha sido bastante positiva y, sobre todo, nos ha ayudado a una cosa que es darnos visibilidad hasta dentro de nuestra propia organización. ¿no? Entonces, eso es importante, darte a conocer y tener esa, esa, esa parte de difusión y de fomento, de evangelización, como llamamos nosotros, de datos abiertos. Pues el sector agrícola, en el caso de la región de Murcia, es un sector líder, que, con un gran porcentaje del PIB de la región, y, por lo tanto, eh, tiene que ser un sector eficiente, y la eficiencia solo se consigue mediante la utilización correcta de la información, de los datos, y la aplicación de la investigación a lo que es la agricultura directamente. Esa es la importancia que puede tener, en nuestro caso, dentro del sector agrícola pues Uno de los principales retos que hemos encontrado no ha sido un reto técnico para la publicación de la información, sino más un tema administrativo de coordinación entre distintos organismos. Entonces, esa coordinación y ese fomento y esa cultura de datos abiertos ha costado un poquito el que cale dentro de, de la propia administración, pero creo que al final hemos obtenido un resultado bastante provechoso y bastante reconocido dentro de nuestra propia organización. Pues yo creo que la reutilización de los datos abiertos y el impulso por la administración pública eh, debe venir de la, eh, de la modificación de los procedimientos administrativos, incluyendo eh, esta forma de publicación o de publicidad activa a través de datos abiertos. Una segunda fase, sería eh, la búsqueda de reutilización de los propios datos públicos para su utilización por el sector privado, en este caso. Pues uno de los proyectos o, o de las ideas más ambiciosos es conseguir que el portal de datos abiertos de la región de Murcia se convierta en un portal de datos único, en el cual puede haber reutilización interna por la propia administración y externa de cara al ciudadano. Creo que la utilización de datos, de manera interna, es también un reto que todavía no hemos alcanzado dentro de la administración pública.